En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-5, igualdad de género. Son ellas las que piden el 92% de excedencias por cuidado de hijos y tienen el 74% de los empleos a tiempo parcial. Según el Banco de España, los ingresos de las mujeres descienden un 11% en el primer año de maternidad respecto al nivel previo al embarazo, y casi un 20% a los dos años. Durante años, tanto en Chile como en el mundo, se han llevado a cabo diversas iniciativas para disminuir la brecha de género. El ODS-5 ha entregado una senda para ello, poniendo como horizonte el 2030. Pero la tarea no es simple, más aún si se considera la discriminación que han sufrido las mujeres por décadas, así también su arraigado rol en la sociedad, que muchas veces ha limitado sus oportunidades más aún en tiempos de pandemia. En ese sentido, ¿cómo la maternidad puede derivar en marginación? ¿De qué manera la pandemia ha visibilizado las falencias que inhiben el desarrollo profesional femenino? Hoy lo revisamos junto a la doctora en Sociología por la Universidad de Cambridge, Alejandra Ramsantelices, quien es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso investigadora adjunta del Núcleo Milenio, para el estudio del curso de Vida y Vulnerabilidad. Alejandra, ¿cómo los prejuicios hacia las mujeres, pero particularmente la posibilidad de que sean madres, incrementa su exclusión en el mercado laboral y por lo tanto su aporte a la economía? Hay que decir que cuando... Eh, se, se, se dicta el código laboral, ahí se establece una clara oposición entre la maternidad y el trabajo eh, pagado. En el fondo, para el caso de las mujeres, eh, se ve como una amenaza eh, a su labor de madres eh, y a, desde la gestación, digamos, se ve un, un peligro, se lo construye como una amenaza que eh, pone en peligro tanto la gestación, cierto, el embarazo, eh, como luego la crianza de los hijos. Eh, y, esa, eh, y ese principio o idea eh, ha marcado desde, desde entonces eh, la relación eh, y las dificultades de las mujeres en Chile para ingresar al mundo laboral. Eh, y desde ese principio, en el fondo, lo que hace el, el código laboral fue eh, supuestamente... Eh, introducir medidas para proteger, digamos, entre comillas, a las madres trabajadoras. Eh, por ejemplo, la ley de Salacuna, ¿cierto? Que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero lo que en verdad han hecho esas supuestas protecciones, que son barreras para que las mujeres entren al mercado laboral. Porque lo que hacen es encarecer eh, la contratación de las mujeres... Y además no involucran a los hombres en el eh, cuidado y en la crianza de los hijos. Entonces, encarecen, tienen un doble efecto negativo, encarece la contratación de las mujeres, lo mismo sucedió, por ejemplo, con la extensión del postnatal, eh, que fue muy reciente esto, en el primer gobierno de Piñera, eh, y eh, además excluyen a los hombres del trabajo pagado. Entonces, eh, yo te diría que ese, tú lo llamas prejuicio, pero yo creo que es mucho más que un, que un prejuicio, o sea, está eh, empapado, encarnado eh, en nuestro código laboral, está encarnado también en cómo funcionan las políticas públicas, mencionada la ley de Salacuna y mencionada también eh, la extensión de, del postnatal, eh, entonces... Acá no es solo un problema así cultural en el aire de nuestras creencias, sino que está absolutamente institucionalizado cómo fun funcionan nuestras normas y cómo funcionan eh, las políticas públicas, que además es el rayado de cancha de cómo van a funcionar eh, también las empresas, digamos. Porque si es el rayado de cancha, evidentemente va a seguir siendo más caro y más difícil eh, para las empresas eh, contratar a mujeres que hombres. Eh, y por lo tanto no es sorprendente que Chile ha tenido consistentemente dentro de América Latina una de las tasas más bajas de participación eh, laboral femenina en el empleo pagado. Eh, había logrado avanzar y ahora con la crisis ha retrocedido según los últimos datos, 10 eh, años eh, hemos retrocedido en eso. Eh, entonces es mucho más que un prejuicio, eso creo yo. Desafortunadamente... La baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza. Al no tener una presencia prominente en estos campos, las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología, precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro. Pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? La transformación digital no tiene que ser una amenaza. El futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar. Dejar atrás la discriminación de género en todo ámbito es parte de las metas del ODS-5. Sin embargo, es evidente la distancia que hay entre el mundo laboral y las mujeres, lo que impacta directamente en su desarrollo. En ese contexto, ¿Cómo afecta al progreso del país una baja inserción de la mujer al mercado laboral? Es una pérdida significativa de recursos económicos. En Chile hay que decir que es una noticia buena, que hay igualdad de género, o sea, que las mujeres, eh, tanto hombres como mujeres, eh, tienen acceso igualitario a la educación eh, básica y secundaria. Eh, y también crecientemente... Eh, no, creo que está también igualitaria en términos de la educación superior. Eh, ese último dato estoy un poco menos segura. Pero ciertamente la educación básica y eh, la educación media y básica, eh, la participación de hombres y mujeres es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que el, pa que el país está invirtiendo en educar, ¿cierto?, eh, a todas sus, eh, a todos sus niños, adolescentes y niñas y, y, y adolescentes, ¿ya? Eh, y si esas niñas que van, que cursan la educación básica y media y eventualmente después tienen estudios superiores, eh, no entran al mercado laboral, o bien entran y cuando tienen hijos eh, se ven forzadas a salir del mercado laboral, evidentemente hay una pérdida eh, de eh, inversión social que se hizo en, eh, en todas esas eh, mujeres. Y esa evidentemente es una pérdida de recursos para eh, el país. Eh, entonces, ahí eh, todos lo, los objetivos del desarrollo y todo la, eh, el Banco Mundial, eh, está el Fondo Monetario Internacional, están preocupados eh, de manera sustantiva, digamos, por el ingreso de las mujeres al mercado laboral pagado. Y, y, y ahí no hay que ser inocente. Si bien puede haber un discurso de igualdad de género, ahí probablemente la principal razón es la ganancia económica de eh, incorporar al trabajo laboral eh, pagado a la mitad de la población adulta en condiciones de trabajar. Ahora, si tú me preguntas, más allá de la razón económica, lo que sucede es que en nuestras sociedades, la chilena y, y las sociedades modernas en general, el, el, el elemento más importante es, están constituida en torno al trabajo. O sea, para las personas, el trabajar en forma remunerada... Eh, tiene una serie de beneficios, ahí está puesto todo el foco de la sociedad, la sociedad está hecha, digamos, para que nosotros trabajemos, pero además, por lo mismo, el trabajo trae una serie de beneficios, evidentemente trae autonomía económica, entonces, para un grupo subordinado, como es las mujeres, es muy importante tener autonomía económica, si no hay autonomía económica, casi no hay ningún tipo de autonomía. ¿ya? Eh, luego está el acceso al capital social, eh, es muy, cuando tú vas a un trabajo tú tienes que interactuar con otras personas y eso va, eh, tiene una serie de, de beneficios, digamos, que establece relaciones sociales eh, que hay eh, eh, desarrollo eh, de, y los seres humanos somos seres sociales entonces eso amplía tus eh, tu relaciones humanas eh, en un amplio sentido en términos culturales, de lo que conoces, en términos sociales eh, y si no... ¿Cuál es lo opuesto? Es quedarte en la casa como dueña de casa, y eso genera un gran aislamiento social. Eh, y eso está probado que el aislamiento social genera más depresión, y no es sorpresa que en general eh, las mujeres presentan mayores niveles de depresión, especialmente eh, mujeres que son dueñas de casa. ¿Ya? Eh, y además el trabajo te desafía eh, en términos, eh, te trae un gran capital eh, cultural, digamos, o sea, tienes que invertir en tus conocimientos, en tus habilidades, en tus capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un beneficio a nivel eh, país, pero ciertamente, y sobre todo para un grupo oprimidos, es muy importante el beneficio a nivel eh, personal eh, de, de lograr una mayor autonomía, una vida más feliz, un, mejores relaciones sociales, mayor capital cultural, etcétera, etcétera. ¿Y qué situaciones deberían considerarse como prioritarias si se quiere disminuir la discriminación hacia las mujeres en el área laboral? Bueno, yo creo que ahí lo fundamental es eh, que la legislación, tanto del trabajo como la legislación de las políticas públicas, deje de, eh, a, de hacer que en la práctica eh, sea más caro contratar a una mujer que un hombre. Hasta el día de hoy es más caro contratar a mujeres que a hombres en este país y es una barrera brutal. O sea, la ley de Salacuna sigue vigente y tiene este discurso de protección, pero lo que significa es que... Eh... La mayoría de las empresas solo contratan hasta 19 mujeres. Especial, las grandes no, las grandes empresas no tienen ese problema, porque tienen en general mucho capital, digamos. Eh, pero las empresas, las medianas y las pequeñas, ciertamente sí. Se van a cuidar mucho de contratar más de 19 mujeres. Y es un gran problema porque sabemos que las eh, pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor parte del empleo en el país. Lo mismo sucede con el, con el postnatal. ¿Ya? Probablemente hay más legislación, eh, son las dos que, más importantes que se me ocurren en este minuto Entonces, mientras siga siendo para el empleador más caro contratar a una mujer que un hombre eh, Eso es una discriminación brutal Y eso es algo que se debería trabajar desde ya O sea, se tiene que valer lo mismo contratar a un hombre que contratar a una mujer No puede ser que contratar a una mujer sea más caro eso me parece que es como la, la, el, lo, lo primero eh, y principal, eh, y que ciertamente no se está discutiendo. ¿Creéis que la maternidad es lo que nos define a las mujeres? ¿Que no estamos completas si no somos madres? Si tú tienes unos objetivos eh, laborales en tu vida, hoy por hoy mmm, yo intentaría alcanzar esos objetivos y luego optaría por la maternidad. A muchas mujeres se las acusa de egoístas si no ponen la maternidad por delante de todo. Pero entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas con el trabajo? Y además, ¿ese mito de la madre abnegada ha existido siempre? No hay un modelo único de maternidad, sino que va cambiando con el tiempo. Los permisos parentales iguales e intransferibles ya son una realidad. Es el primer paso para que la maternidad no penalice a las mujeres en el trabajo, pero además, en la práctica, tiene que haber corresponsabilidad. Teniendo en cuenta el contexto social en que nos encontramos y las barreras a que las mujeres se deben enfrentar día a día, ¿cómo el rol de madre puede llegar a limitar el desarrollo personal y profesional de las mujeres? Bueno, el ser madre per se no debería limitarte. Lo que pasa es que eh, limita tal cual como está organizada la sociedad en general y la sociedad chilena en particular. Eh, como eh, mencionaba anteriormente, el mayor problema es que la legislación laboral en Chile y las políticas públicas eh, ven como un mal el que la madre trabaje. Y eso es algo que solo recientemente se ha, se ha, se ha intentado, se está tratando de cambiar. Eh, y lo que se está tratando de cambiar no es que la mujer. Eh, se está tratando, Lo que se ha tratado de cambiar es que eh, la mujer, eh, pese a que sea madre, se incorpore al mundo laboral, pero eh, no se no se reconoce todas las barreras que enfrentan las mujeres y tampoco se reconocen todos los recursos que son necesarios para eh, incorporarse al mundo laboral. Un hombre eh, puede ir a trabajar fácilmente, uno, supongamos un hombre casado o en pareja, digamos un hombre que eh, tiene hijos y vive con eh, probablemente la madre de sus hijos. Entonces ese hombre eh, tiene asegurado eh, que su ropa la va, a lavar, que su ropa va a estar planchada, que alguien va a cuidar de los hijos eh, que, y que él va a tener alimento y además va a tener afecto probablemente, que le van a preguntar cómo está, qué hizo y qué sé yo. Entonces, puede salir a trabajar muy fácilmente. Por la mujer que es madre, eh, tenga o no tenga eh, pareja hombre, probablemente no va a tener mucho eso, porque ella va a seguir siendo, eh, va a estar a cargo de todo eso. Ella va a ser la que va a tener que cuidar a los hijos, eh, va a tener que organizar la casa, eh, va a tener que además eh, cuidar al marido, digamos, eh, y además incorporarse al trabajo. Eh, entonces, eh, claramente, estando así estructurada y acá... Lo, lo que sucede, lo que acá lo más importante es que lo que sucede al interior de la casa está avalado por lo que sucede afuera de la casa. Porque si es más caro contratar a las mujeres, es más difícil contratar y es más difícil que ellas entren. siempre se va a seguir considerando que el que tiene que trabajar es el hombre, es mucho más fácil. ¿ya? Eh, y eh, si el hombre no entra a la casa, es muy difícil eh, que eh, se dé una situación igualitaria. Eh, entonces yo diría que acá no es la maternidad per se, sino cómo hemos organizado la maternidad, que básicamente la ley y las políticas públicas lo que hace es que deja encargada a las mujeres solas eh, de la maternidad. O sea, no hay ningún eh, incentivo real eh, o responsabilización real de los hombres eh, en su rol de padre eh, y además hay una serie de discriminaciones eh, que van a enfrentar las mujeres a, al entrar al mundo del trabajo. Eh, y no hay tampoco un incentivo real, eh, eh, lo que yo decía, que los hombres entren en el hogar, que eso es fundamental. Entonces, lo que pasa a nivel de leyes afuera, en el, la esfera pública, tiene un efecto muy grande eh, en, en la esfera privada. Entonces, por más que tratemos de cambiar los valores de la casa, eh, si el contexto institucional... No cambia, es muy difícil eh, que por más que nos llenemos la boca a nivel de pareja, de que somos igualitarios, eh, de que podamos realmente realizarlo en la práctica. Acá lo que tiene que cambiar es la institucionalidad. Eso es básico. Porque las familias y nuestra vida transcurre, está delimitada por esa institucionalidad. El cuidado tiene nombre de mujer. Ellas sigue siendo las que mayoritariamente se encargan de las tareas del hogar y la atención de los niños, las personas enfermas o con dependencia. Un trabajo invisible y oculto que no se remunera ni contabiliza. ¿Qué pasaría si un día las mujeres se negaran a hacer la comida o a limpiar la casa? En tiempos de pandemia, ¿cómo se ha evidenciado que existe un problema de corresponsabilidad parental y de rol de género no resuelto? Bueno, eso está súper claro, digamos. O sea, la, la, los estudios que hay tanto en, en el país como fuera, pero en Chile hay, eh, hay un estudio que hizo la Universidad eh, Alberto Hurtado, si, si mal no recuerdo, eh, muestra consistentemente que las que se han preocupado del, del, de, de la escuela a distancia, de la educación a distancia, son las, son las mujeres. Eh, las que están preocupadas de, de llevar la casa con todo lo que significa el aseo, el cocinar y qué sé yo, son las mujeres. Eso o sea, ha, ha reventado porque, por último, uno podría decir que antes había una excusa, ¿cierto? Que el hombre no estaba en la casa, pero ahora es brutal. El hombre está en la casa y así todo, está con sus hijos en la casa. Eh, está con la mujer, está en su casa y así de todo no hace nada eh, es, bien, es bien brutal, entonces por eso acá eh, siempre en todo esto tiene que estar el foco, esto no puede ser una discusión solo de mujeres, tiene que ser una discusión sobre los hombres también, ¿qué están haciendo los hombres? ¿qué pasa con la paternidad? ¿qué pasa con la masculinidad? Eh, ¿cómo es posible que un adulto llegue a su casa como que fuera de visita? Eh, eso es impresentable ¿cierto? Eh, entonces yo creo que la pandemia ha eh, evidenciado eh, eso, bueno, y bueno, también los temas de la violencia doméstica. Muchas gracias Alejandra Ram por conversar con nosotros. Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional,